Espérense. Espérense, Nosotros somos la seguridad. Aquí no hay nadie. Claro. La información que yo tengo que es el jueves que yo vine, aquí no hay nadie. mire soy yo cargando la propiedad militar mire que están aquí, estoy Aquí no hay nadie.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 Si no, de lo contrario, bueno, para y medio vamos. Una pregunta, una pregunta. Ustedes se empeñaron los 10 días desde el inicio y los se. Diez y se días, los 10 días, días, días, días, días. ¿Ellos se han reunido con ustedes y qué le han dicho? Si se han reunido. Nada. No, ellos, lo que, ellos se quedaron. Eh, nos dejaron afuera, dijo organizando nómina, agarran y le pagaron a la, a, a, al falpo, A los muchachos del falpo, y a una cuanta personas le han pagado, Pero nada más no somos nosotros, Hay un número de madres de familia, que, que trabajaron en la cocina, Que tampoco le han dado un peso, Y eso no es justo, Ellos trabajaron, ellos no nos están dando. Mira, en la, en la pasada denuncia yo pude ver, Que yo entrevisté a alguien, pero él no sabía lo que desempeñaba. Entonces, como si tú estabas trabajando, tú no sabes lo que tú desempeñas. Nos, a nosotros nos pusieron a trabajar como personal de apoyo. A nosotros se nos dijo primero que era como seguridad. Luego llegaron a un acuerdo que la seguridad nada más era militar. No se podía, los civiles no podían eh, representar la seguridad. Muy bien. Pero independientemente de lo que sea, de, lo, de cada labor que hizo cada quien, lo que necesitamos es que se lo paguen. Porque trabajamos. Directamente, ¿quién es el encargado? ¿A quién lo buscó a ustedes para, para desempeñar el trabajo? No, a nosotros nos recomendó el senador. Sí. Pero el senador, dentro de lo posible, ha hecho todo lo posible para que se, se, nos, se nos pague. Pero, pero el coordinador de nosotros no se deja ver. Eh, no se nos ¿El nos coordinador hace, cómo se llama? Omarcito. Pero no estamos culpando a Marcito, no sino que no nos no, no le está dando seguimiento. Bien, Debe estar con nosotros en el grupo, lo llamamos a que se sume. Y además, también eh, queremos hacerle el llamado a Danilo Díaz, el ministro de Deporte, deportes, que quizás lo que los rodean son los que le hacen daño a esas grandes personas que quieren ayudar al pueblo. Pero lo que están al lado de él. No solo personas indicadas porque ni siquiera para pagarle al personal Son capaces de reunirse con nosotros y darnos la cara O sea que con los millones que se le vengaron a él, Es imposible que se quieran quedar también con lo poco que nosotros trabajamos Eso es un abuso sí. dos padres y familia. Correcto. Todo el mundo tiene necesidades Muy ¿Qué bien ¿Qué pasa con eso, Danilo Díaz? Muy bien